La Constitución de 2008 amplió los derechos inclusivos y de protección a las personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad, buscando siempre el buen vivir de los ecuatorianos.